Señores, miren, la Procuraduría General de la República, en tiempo de Jean-Alain Rodríguez, déjenme presentarle esto. Hizo cuatro contratos con cuatro abogados, que hay abogados ahí que yo me he quedado sorprendido. Que, Dios santo, yo, no, yo pensé que no se iban a presentar tantas cosas, pero eso ya es icono. Vi que gratuito. A defender la procura, procuraduría gratuitamente. Cuatro abogados que han sido de, fueron defensores de Yan Alan. Estos que están aquí. Pero oigan qué truquito. Mírenlo ahí. Ya Eduardo José Prat dijo, y se dice que los cuatro desistieron. Mírenlo ahí. Yan Alan dejó contrato gratuito hasta el 2023 con Julio Curi, José Opperman. Jorge Praia, Eduardo Jorge Praia y Valentín Medrano. Entonces, si, si la Procuraduría, oigan que esto, esto es para indignarse, esto es para tirar dos o tres a Antonio de indignación de lo que estos peledeístas le han hecho a este país. Aquí va a tener que pasar algo grande, señores. Lo que estos peledeístas le han hecho a este país. Aquí no puede, miren, aquí va a tener que pasar algo grande. ¿Tú sabes lo que es el tipo, ese Jean Alain? Hace un contrato con esos abogados y que es gratuito, que ellos van a defender casos de la Procuraduría gratuitamente. Pero son gente que se han beneficiado del gobierno de Danilo Medina y que escribían y apoyaban toda la vaguntería. Oh, pero hay una cláusula. Ellos dicen que son abogados gratuitos. Si la Procuraduría... De ahora, la de Miriam Germán, porque esos tipos son verdaderos mercenarios, decide rescindir ese contrato, tiene que darle a cada uno 5 millones de pesos. Qué bueno, más bueno que así. Oye, pero eso, Ramón Núñez Ramírez, el comunicador Ramón Núñez Ramírez, que además es ingeniero, lo acusó de ladrones a todos, porque es un robo, es una cosa vulgar y burda. Eso, ese ya la, yo, yo lo decía aquí, aquí no se conoce ni el 10% de la diablura y vagabundería que esta gente han hecho contra este país, porque es contra el país que esta gente han actuado. Y el país no se puede dejar que de, de esta gente. El país no se puede dejar meter de este miedo de esta gente. Esto hay que descubrir todo. Y aquí tengo yo un artículo... ...del ingeniero Eulogio Santaella... ...diciendo que Juan Bos... ...un paredón moral, una degradación cívica... ...que por ejemplo el que robaba, eso fue, se, se, se aprobó... ...en el gobierno de Juan bosch en la constitución de 1963 y que hay en varios países, incluso a Rafael Correa, yo no voy ahora a entrar en juicio de valor si es inocente o no, en Ecuador lo acaban de degradar, que durante 25 años Rafael Correa no puede aspirar a nada, ni a regidor, ni a, a nada, ni ejercer ningún cargo público, porque le hicieron una condena que ellos dicen que es de corrupción. Yo no voy a entrar en juego. Estoy diciendo que en esos países, en muchos países existe la... ¿Qué planteaba Juan Bos? el fundador de ese partido que hoy se ha convertido en una verdadera estafa para este país en una desgracia para este país en una vergüenza para este país y que este país no se puede dejar de chantajear de esa gente miren lo siguiente que ellos ellos, ellos, ellos ellos, Juan Bó planteaba que agarraban un corrupto y frente a una plaza pública los degradaban y le decían, miren, este tipo es un ladrón, este tipo es un funcionario corrupto, y lo ponían ahí que todo el pueblo lo viera. Entonces después le prohibían a ese tipo aspirar a cualquier cosa. ¿Ustedes saben qué? Dice Eulogio Santa Bella, el ingeniero, que un tipo así, eso es peor que asesinarlo con un, una degradación así frente a un corrupto, hasta los tataranietos, los bisnietos, lo van a recordar y ese tipo jamás será gente. Y, y fue Juan Bos, porque los peledeístas ahora han querido protestar y que porque le sacan. Miren, señores, el, el, el director de, de Norte, porque aquí se van a. Si esta gente no cubren y por suerte están dando a conocer muchas cosas, el pueblo va a. Oye, es una mafia que había en este país instaurada. Una mafia maldita que se enriqueció a costa del dinero de nosotros. Señores, lo que Andrés Cueto, director de Edenorte, presentó anoche, de la mafia que había en Edenorte, adiós, ellos pagaban, dejaron destruir los vehículos que tenía y él presentó las imágenes. Vehículos convertidos en chatarra. ¿Por qué? Porque tenían un negocio. ¿Cuál era el negocio? Alquilar vehículos. Señor, ¿y ustedes saben cuánto pagaba Edenorte? De alquiler de vehículos anualmente. 220 millones de pesos. ¿Cuánto se echarían eso? Pero eso, eso miren, este país tiene que movilizarse. ...para que todo ese grupo de ladrones... vaya a la cárcel... ...porque eso es inaudito... ...miren esa vaina de, de ese Jan Alay... ...y esos abogados. ...es una cosa que indigna... Que, ...que hace que uno se sienta indignado... ...que uno... ...quiera... ...oye, salía a buscar esta gente... ...en forma... ...miren, es una cosa... ...miren, entonces... Dicen que Eduardo Jorge Pras, y no es que dicen, yo lo vi, renunció a cobrar esos 5 millones y dice que, que si él no lo quieren quiere, y que no va a coger los 5 millones, porque eso, eso, eso es una provocación, eso cree que nosotros todos los dominicanos somos indios, yo sabía que esa figurita de Alain, se ha hecho mucha diablura eh, eh, y debe de cubrirse toda la diablura que ese señor ha hecho eh, porque hay cosas ahí que, que, que, hay que, que hay que ponerla al desnudo. Eh, bueno, otro caso de lo que yo he estado denunciando de PRM, déjame ver si lo encuentro aquí. Eh, Ah mira, mira, mira, mira, mira, eh, eh, el, la chatarra que cometieron los vehículos de la norte para poder alquilar. Míralo aquí, aquí lo tengo. Miren, esos son vehículos de del norte que están vuestuna, que no sirven para nada. Que ellos lo dejaron dañar y destruir para que haya que alquilar vehículos. Porque ahí que está el negocio, porque esta gente, todo, yo lo dije aquí. Todo lo que hacen es en función de negocio, cuánto me voy a ganar. Si hacen un puente, es porque se van a dar unos cuartos. Si hacen una escuela, no es de que porque, es porque se van a dar unos cuartos. Oye, están rico tienen una riqueza que este pueblo tiene que quitársela. Es una riqueza, una riqueza fabulosa. Y hay que estar vigilantes con este gobierno, porque estos son capaces de entrar en todas. Estos son capaces de entrar en todas, señores. Y le voy a decir lo siguiente. Eh, Miren, le voy a decir lo siguiente. Yo he estado todos estos días diciendo y denunciando, déjame ver si me sale aquí esto, eh, de cómo ellos eh, eh, eh, cómo ellos favorecen a muchísimos peleadistas y, y, y no le cogen los lo teléfonos a los... Lo... Vamos, vamos a ver si es esto lo que yo quiero presentar. Porque yo lo tenía aquí, caramba. Oigan esto. No, parece que es aquí. Déjame ver. Ah, miren, miren, miren estos perremeistas, porque estos son malos también. Y yo tengo días denunciándolo. Miren lo que dice ahí. Miren esto. Una doctora que trabajó para Gonzalo Castillo y el síndico de la y, y el candidato a senador de La Vega, que era senador, ellos la nombraron en, en, en el principal hospital de la Vega. Mírenla ahí, vean. Mírenlo ahí. Eso, eh, para que vean que Omar no se equivoca, Mírenlo ahí, mirenla ahí. Sí, mírenla ahí. Eso es el PRM, mírenlo ahí. Así no, demasiados médicos. Esa, esa, mírenla ahí. En una vaina de, de Gonzalo y de PLD. Eso es el PRM, para que los PRMistas sepan. Mírenlo ahí. Ustedes lo están viendo. Esa PLDista es la que ellos acaban de nombrar. Directora del hospital. Es que ese PRM es una, una porquería también. Es una vergüenza también. Y hay que decirlo. Y muchos de esos quieren tapar a los PLDistas ladrones. Si este pueblo no se pone a una, muchos de... Pase lo mismo que los PLDistas, pero le va a salir el tiro por la culata porque este pueblo no va a soportar más corrupción. Demasiado robo han hecho estos PLDistas, demasiado. Y vamos a permitir que ladrones sigan, no, demasiado robo. O, oh, pero ven acá. ¿Y qué vagabundería es esa? Porque muchos ya tenemos, yo, yo, yo he estado viendo todas las advertencias. Miren, hoy visité a mi amigo y hermano y sentí felicidad, sentí alegría. Rafi es para allá, el hombre de autorrepuesto Rafi. Porque Rafi estuvo pasando por un quebranto que por poco lo quita la vida y es de los pocos. Un cáncer, es de los pocos que ha salido airoso. Todo lo que yo he conocido que le ha dado ese cáncer en el páncreas, todos han muerto, Peña Gómez y cantidad de gente aquí mismo. Mi hermano ha ido a destiempo, Alben Hernández, el de la mueblería Hernández Tobar. un amigo de toda una vida. Alben murió de cáncer. Y bueno, y Rafi ayer me tiró que estaba aquí porque su tratamiento su tratamiento lo, lo, lo pasó en Puerto Rico y entonces este, salió libre de todo y vino para acá ya libre de todo, los médicos lloraron, él dice que eso fue cosa de Dios, porque es un milagro, eso no, eso no se ve todos los días, tú salías airoso y, y Rafi se ve bien, eh, no se le cayó el pelo, bueno, eh, eh, eh, un, un logro grande de, de, de Rafi. Entonces, este mensaje, atención Siquio NG de La Rosa, alcalde municipal, atención Ramón Díaz, el eficiente asistente de Siquio. Bueno, Rafi me dijo, Omar, oh ¿qué es lo que está pasando? Yo tengo que decir, porque yo no puedo ocultar cosas. Yo tengo que decir lo que la gente me dice y me transfiere. Rafi, además que lo saben ellos. Rafi es un PRMista y un hombre que pudiera yo decir hasta fanático del PRM.